Bueno, esta serie de videos que voy a grabar va a ser para explicar un poco las diferencias entre el js 2 y el 3. Eh, en la página web de la OCA eh, de la oficina van a ver acá en información para editores, material didáctico. Lo que van a ver es son unos PDF acá, al fondo de un curso de Aprender 3C ¿sí? eh, que está en Creative Commons, sé que lo pueden compartir eh, que los dio Andrés Bout, fue, fue el docente y acá están todas las, eh, las clases las clases están explicadas pero se complementan con lo que es el, los videos los videos que están en, en Vimeo ¿sí? se entro acá Estará el canal de Andrés Bauto. ¿sí? Y ahí están algunos videos explicativos. Se va a hacer unos videos a su estilo, pero más enfocado a lo que serían las diferencias entre el OJS 2 y el 3. El... En el, con el tiempo yo voy a ir agregando cuestiones, porque eh, yo hice el curso y todavía no profundicé totalmente en el software. Estuve viéndolo bastante, pero no... No profundicé todavía mucho. si Como ven, todavía el portal está en el OJS 2. Esto lo estoy grabando a mitad de agosto. El OJS se va a actualizar en la última semana. Bueno. Eh, voy a empezar con unas cuestiones básicas. De estructura y de roles. Que cambiaron. Y que, que son simples. Pero si uno no, no las capta, les cuesta un poco entender el sistema. El sistema es mejor en cuanto al proceso editorial, el manejo cómo se ve, todo es mejor. La cuestión es que uno se acostumbra a los JS2 y cuando lo usaste durante 8 años, eh, cambiar es un poco complicado, pero es básicamente lo mismo. ¿Mm? Eh, me quedan, todavía tengo un par de dudas. Eh, bueno, si escuchan música es porque están ensayando la banda acá atrás. Eh, Voy a ir, este es el portal del OJS2, vamos a ir al, al espejo del portal de prueba que yo les pasé el mail a los editores de la UNC del 3, ¿sí? Que es este. El OJS3 en modo portal, bueno, están todas las revistas en, en lista, como cuando uno instala un, un portal, un OJS modo portal, no aparecen así como lo tenemos nosotros. Eso es un trabajo que hizo eh, un informático que, que trabajó con nosotros. Eh, que hizo bueno, un buen trabajo, pero eh, esto se va a perder en la nueva versión, en la 3. Ya Prosecretaría Informática va a empezar a trabajar con ese tema, con empezar a, a, a hacer una cara visible mejor en los portales. Y, y bueno, este es el cómo se ve cuando lo instalan, se ven todas en lista. Y básicamente la lógica para empezar a trabajar en un OJS es la misma. entras en la revista y te lo logueas. O te lo guías desde el portal. ya o sea, es básicamente lo mismo. Solo que lo que pasa es que te redirige a un panel de control general de las funciones generales que tenés. si ¿Sí? Yo voy a eh, entrar acá. Ahí arriba a la derecha lo dice entrar. Eh, bueno, entran con su... Bueno, acá este es un espejo del portal que tenemos de prueba. El de 3. Usamos el mismo login, el mismo usuario. Voy a usar la administración. Bueno, como ven, no te redirige a un lugar que eran mis revistas, porque yo cuando me logiaba acá en el portal viejo, automáticamente te dirigía a una especie de panel de control de roles de todas las revistas en las que está involucrado o sea, si ustedes ven una o dos o las que tengan los roles que estén en la revista que estén trabajando ¿no? pero acá el panel de control no aparece tienen que entrar, está arriba a la derecha eh, voy a sacar la, la cámara porque creo que no vieron bueno acá entran a la derecha, acá se lo vean Entra en el panel de control y lo deriva al panel de control del OJS3. Pero te deriva tu perfil, digamos. No te deriva a ningún rol de ninguna revista. Acá está el nombre... Bueno, revistas es el nombre de la administración, de PCI, de, Pro Secretaría de Informática. Ahí aparecerían sus datos. Bueno, acá hay algunas cuestiones, digamos, de del perfil. La, la imagen de perfil. Esto lo tienen que tener completo, acuérdense. Lo más completo posible, la... la de la Universidad Nacional de Córdoba sin abreviar como todo les expliqué. ¿sí? arriba a la izquierda donde dice Operational Systems van a encontrar la revista en la que tienen una participación, o se aparecen todas porque tengo la, la administración ¿sí? vamos a elegir una revista eh, cualquiera para ir comparando eh, no sé um, Agriscientia por ejemplo ¿no? esta es de la Facultad de Agronomía yo entro acá y voy a entrar en el portal del 2, así eh, ven las diferencias bueno lo primero que van a ver es eh, un panel izquierdo y un panel central no el central es el trabajo el panel de control de la revista eh, ahora en el panel izquierdo, que es una especie de columna izquierda, que está acá, lo que van a ver es eh, son funciones, básicamente. A diferencia, La primera gran diferencia del OJS 2 con el 3. Uno tiene roles. Gestor, editor, revisor, autor, lo que desee. Los roles son los mismos. Incluso podemos crear nuevos roles. Eh, con ciertas limitaciones, ¿no? pero pueden crearlo. En el panel de izquierda lo que tenemos son funciones. Las funciones se van a ir agregando según los roles que tenemos, pero están todas mezcladas. ¿Sí? Ahora ya no, como antes, que teníamos que ir acá y teníamos que entrar como gestor. Entramos y después teníamos que volver a ir para entrar a hacer cosas como editor. No, no. En el OJS3 tenemos todo junto a la izquierda, todas las funciones. ¿sí? Envíos, números, ajustes, usuarios, herramientas de administra administración y estadística. Obviamente, si yo tengo el rol de autor, solamente voy a ver envíos y voy a poder enviar envíos. Si soy editor, voy a ver envíos y números, ¿no? Pero voy a ver envíos, voy a ver cosas diferentes de lo que ve el autor. ¿sí? Entonces, ahí ya tienen las primeras cuestiones para que conozcan la diferencia. ¿sí? Que, que, que hay con el con el OJS2? En el OJS2 tenemos roles separados, tenemos para realizar una función específica tenemos que entrar con el rol específico. Sí. yo quiero trabajar en la configuración de la revista en y en el OJS2, tengo que entrar como gestor, ir a configuración y hacer las cuestiones que tengo que hacer. En este no, en este no. Acá eh, nosotros, aunque tengamos los roles, ¿sí? que están en usuarios y roles, obviamente, eh, voy a para hacer ajustes, entro en ajustes, acá, revista, sitio web, y bueno, y las cuestiones de... Por ejemplo, apariencia, búsquenla, la van a encontrar. Yo, por ejemplo, acá, esto era en los JS viejos, en el quinto paso, que se acuerdan que tienen los cinco pasos. Bueno, acá los ajustes de apariencia, si no me acuerdo, si no me equivoco, están acá. Sí. Ajustes, sitio web, apariencia. Algunas cuestiones de apariencia, ¿no? Sí. Eso para que entiendan en general cómo funciona el nuevo JS. ¿sí? Eh... Bueno, cuestiones de estructura Por ejemplo, si yo quedo acá quiero Ver el sitio Pongo acá, ver el sitio Pone clic derecho Y abrir una nueva pestaña para que lo veamos ¿eh? Eh, Bueno, bastante simple esto O sea, cualquier Eso tengo en cuenta, ¿no? Cualquier eh, eh, trabajo que tengan hecho en apariencia Se va a perder casi eh, así que tengan en cuenta eso, la apariencia se va a perder yo no entré en profundamente en el tema de la apariencia todavía pero cambia cambia. acá no, ya no elegimos eh, un CSS como en el otro que tenías para elegir acá por ejemplo, vamos a volver al JS2 acá en apariencia bajamos y teníamos los temas una cantidad limitada de temas acá no, acá tenemos como estructuras por así decirlo ¿Sí? que tiene que instalarlas el, el, el, la prosecretaría Informática yo le voy a pedir que dale la, la mayor cantidad que, que, que sea posible eh, para que tengamos para elegir ¿sí? estas estructuras después nosotros las trabajamos arriba de una u otra, otra forma ¿no? pero tenganlo en cuenta eso otra cosa importante, y yo se los mandé en el mail ¿sí? a todos los editores es que todo lo que está en su OJS2 ¿sí? en el acerca de guárdenlo ¿sí? Abrimos un Word, o sea, directamente hacemos un, un, eh, un procesador de texto, cualquiera, y guardamos todo esto. Lo que tengamos, ¿eh? Lo seleccionamos, lo guardamos. Porque en acerca de la mayoría de las cosas se van a perder. Lo que vamos a... y lo vamos a tener que agregar. Lo que vamos a rescatar va a ser envíos. Esto no hace falta, porque están las directrices para autores después. Eso se pasa, digamos, ¿no? Declaración de privacidad, que es lo que te aparece por defecto en el sistema. que Bueno, cae un error acá, pero eh, te aparece por defecto y, bueno, está ahí. Y el contacto también se guarda. ¿sí? Eh, pero el, guárdenlo todo, por lo menos guarden todo, lo que tengan ustedes. Eh, después lo que vamos a hacer es ir creando pestañas individuales acá en el acerca de. ¿sí? Por ejemplo... Eh, Derecho de autor, eh, política de preservación digital, eh, código de ética, lo vamos a ir agregando a toda esta lista. ¿sí? Sobre la revista, es un espacio porque después vamos a adentrar un poco más cómo es la lógica nueva de la cerca de, de los JS3. ¿sí? Pero bueno, eh, ahora estamos viendo generalidades. ¿sí? Eso es una en el tema de cuestión del panel de control, digamos. Eh, es muy intuitivo, usuarios y roles, yo entro acá, usuarios, están los usuarios del sistema, con su rol y todo eso. ¿sí? Eh, están las más funciones, porque se acuerdan la función, por ejemplo, yo siempre, siempre que doy la, las capacitaciones le, le, les enseño la función de fusionar usuarios, que es para los usuarios que, en el OJS2, ¿no? que tienen... Eh, Dos, dos usuarios diferentes por x cuestión con dos mails diferentes y se pueden fusionar acá eh, acá se hace directamente acá abajo fusionar usuario o sea las funciones están en algún otro lado están las funciones si sí, yo puedo editar el usuario acá ¿No? por el lado de rol ojo acá dice por ejemplo esto, esto es problema de traducción obviamente que antes de de, de actualizar el sistema Vamos a tener esto arreglado, ¿no? Son, son problemas de traducción que tiene la versión Y eso que es la última estable Pero pero bueno eh, ¿Qué otros temas? Eh, en particular, no, después voy a ir tomando Punto por punto las estadísticas eh, Estuve viendo un poco, pero mejoraron un poco Pero yo prefiero el Google Analytics todavía ¿Sí? Eh, no se preocupen, va a seguir tomando el Google Analytics como viene tomando y nada, es bastante intuitivo, números, próximos números, números anteriores es bastante parecido en eso después vamos a ver el proceso editorial, algunas diferencias en otro video ¿sí? acá tiene algunos nombres cambiados, por ejemplo ajuste ajustes flujo de trabajo es eh, todo lo que tiene que ver con el proceso editorial ¿Mm? Un envío en los el, en el, en el JS siempre y cuando utilicen el proceso editorial que te ofrece el software. Acá también está el plugin, quick, submit, como en, todos los, lo, como en el otro. Eh, tienen que ir a herramientas, importar, exportar y utilizarlo. Eh, pero bueno, si utilizan el proceso editorial, eh, acá en los... Los envíos tienen, eh, diferente, están compuestos por varios eh, ítems. Pueden tener texto del artículo, material de investigación, o sea, imagen, multimedia. Pueden tener un montón de cosas y todos te los pueden mandar juntos, digamos. Así los mandan a revisión todo. Acá tienen opciones de revisión. Bueno, en fin. Tienen bastantes opciones. Acá pueden editar todos los, los correos como podían en el otro también. Eh, pero bueno, eso nomás. Es un poco. Da un poco en el momento que queremos entrar en el sistema y no sabemos por dónde agarrar. Porque si yo me deslogueo acá, pongo salir eh, y quiero entrar acá. A mí no me mandaba si me logueaba desde, desde el portal, pero de la revista sí. Pero acuérdense que si se loguean desde el portal de revistas directamente, ustedes acá arriba a la derecha, loguean, ponen panel de control y eso panel de control para empezar a trabajar. ¿Sí? Bueno, esas son las cuestiones básicas digamos que he notado. Eh, eligen la revista acá a la izquierda. Y nada, eso el, es muy parecido el sistema. Eh, una vez que se empiecen a adentrar, van a ver que es más fácil, es más amigable. Eh, y nada, hay cuestiones visuales que hay que trabajar más, que voy a tener que ver más yo. Pero bueno, eh, nada, eso. Eh, así que voy a hacer más videos ahora. Este es el primero, voy a hacer más videos explicativos sobre el software. sobre sobre cuestiones, en realidad, ¿dónde estaba en el JS2? Ahora, ¿dónde está en el JS3? ¿Eh? Chau.